Que amigos de YouTube, hoy traigo un nuevo unboxing. Y como habéis visto en el título, se llama Triton x 180 Y1 Power Bank XL2. Y bueno, eh, lo he pedido en PC Components, como pido siempre. Y vamos a abrirlo, a ver lo que hay. Espero que no me hayan echado nada que no haya pedido yo. No voy a ser que. Vamos a ver la caja es muy pequeña o sea que tampoco lleva muchas cosas a ver se queda aquí pillado Uf. y aquí el papel con la publicidad <coughs> más publicidad esto que es la batería USB, que es para poder cargarlo, el smartphone y más. Y aquí está lo mejor del pedido, los Triton AX160. Y bueno, como estoy viendo aquí, valen para PC, para Wii U, para la Playstation 3 y para la Xbox 360. Y por las características que tiene, pone... lo no puedo en inglés, pero está muy bien mira, aquí se ve como son los tritos y bueno vamos a abrirlo a ver qué tiene dentro bueno antes de eso vamos a abrir lo menos más o menos menos importante que es la batería que este tampoco es que tenga mucho es la batería con un usb veis? la batería con para meter dos, dos usb y aquí está el usb para meter el móvil y para conectarlo aquí y estas pues son las instrucciones y ya no lleva nada más lo único aquí que para cargarlo tenemos que conectar esto que es este de aquí conectarlo aquí y este al ordenador o a la corriente y luego para poder cargar el móvil desde aquí pues conectamos este aquí y el pequeño al móvil y bueno os voy a enseñar ahora lo, los cascos que estos tienen muy buena pinta me pedí porque de componentes por 62 euros Más casos de envío Y ha salido por muy, muy buen precio A ver Vamos a ver Tengo. Tiene muchas pegatinas Para poder quitar Todo el precinto Si no A ver aquí abajo tiene más, vamos a quitarlo ya está y bueno aquí está como estáis viendo eh, yo aquí esto que es el micrófono que es, como si no es flexible se puede conectar como si fuese un micrófono normal y corriente y bueno Aquí está lo mejor del pedido, los cascos, los estuve viendo en el mediamar y todo eso y son muy cómodos. A la hora de poner chervos y todo, vamos a ver qué aquí, a ver. Estos, estos son cables para conectar a la Xbox, a la Play, ¿No veis, todo esto como no tengo la, la Play 3 ni la Xbox, pues entonces no puedo conectarlo. Esto. Que es para el ordenador, me parece. Si, sí, para el ordenador, eh, este no sé para qué es, la verdad. parece que para Play, si, sí, vale, sí. Lleva muchos cables. Luego, este, no sé para, para qué es, no pone nada. Ah, sí, este para la Xbox, y ya, pues viene. Eh, el cable normal y corriente, que es, el, es este el que hay que conectar a esto y pues aquí viene pues para poder enchufar el micrófono para subir el volumen y el volumen del juego y este es el volumen de, de la voz esto para el keyboard, y todo esto y ahora vamos a ver los cascos bueno, aquí llevan pegatinas y esto de matcas, esto es bueno, eso no tiene nada que ver. Y bueno. A ver si puedo sacar los cascos. Son muy cómodos. llevar esto aquí. Vale, está cayendo todo. A ver. Este enchufado. Vale, el preciento que lleva. Y aquí lo estáis viendo. Estos son los cascos, no pesan nada, pero nada y tienen pinta de estar muy cómodos voy a probármelo Buah, comodísimos son comodísimos os los recomiendo llevan esto que es para conectarlo a esto que he sacado antes que es esto de aquí lo conectamos así y ya los enchufamos al ordenador al móvil a lo que sea y ya funcionaría y ya lo último, lo último, lo último, pues nada, aquí, esto no lo he enseñado, que aquí están las instrucciones, las tendré que leer luego. Y bueno, esto ha sido todo, espero, espero que os haya gustado. Bueno, a la próxima, hasta la próxima.